es eh, buena sí, presente. Esto que también un video, pero bueno, estoy aquí viendo cosas. Bueno. Estamos en la calle. Acá, mira qué, estoy viendo algo aquí. De Bueno, ¿qué estamos? Ah, pues estamos en un video, y aquí termino. chao, chao.